Un hombre fue apresado por el hecho de propinarle un balazo a un cuñado en medio de una discusión el 20 del presente mes en la comunidad Los Indios del Distrito Municipal Zenobí. Pedro Rosario Mendoza, felo de 45 años, está siendo acusado de propinarle una herida de bala a su cuñado, el nombrado Ángel Gómez Disla, alias Moreno de 27 años. Según el informe policial, el hecho ocurrió luego que el supuesto agresor sostuviera una discusión con el padre del lesionado por motivos no esclarecidos. Felo será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.